Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una edición más de su programa favorito semanal, Match, el programa en el que tenemos a los mejores videojugadores y tenemos los mejores juegos también, hay que decirlo, completamente en vivo desde el Estudio 1 de ContraRéplica TV. Yo soy David Villegas y me encuentro en compañía en esta ocasión de Federico, el Federico Reyes. ¿Cómo estás, Federico? Hola, amigo, ¿cómo estás? Un saludo para toda la gente de Match, la gente que le gustan los videojuegos. Traemos sorpresas, una invitada especial. ¿Qué, qué digo especial? Especialísima, es la estrella de contrarréplica es nuestra patrona, toda la, la gente que, que nos está viendo, ahorita va, vamos a conocer de qué está hecha porque de verdad es la máster de los videojuegos y mira que a ella no le importa la edad, ahorita va a demostrar de qué está hecha. Y que la juventud viene imponiéndose sobre todos. Y ahí aquí está. tenemos primero la presentación de Mau Huerto, el stripper de Balneario. Mau Huerto, qué sí, gusto ¿no? saludarte. Es y que... después de haber sido rechazado por Lau Rubio, eh. Uh, sí, por ahí es que Mauricio que es más malo que la tiña de aquí ya está eh, viendo, a ver si ahora puede con la gamercita que estaba ahí Aquí Mira, tenemos aquí a la estrella de Contraréplica, bueno. no, la mujer, el ídolo, la gamer más chiquita del mundo de los videojuegos Pero con mayor talento que Fed en su puesto de trabajo <risa> Y ya tenemos a la gamercita chica ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto peso? Yo digo como nueve años de edad Sí, llega con nueve años de edad y con uno cuarenta de estatura y mientras este. contra Mau, que mide como 2 metros sí. y 27 años también, ¿eh? Veremos sí, lo que pasa. Y aquí oh. tenemos la selección ya de los personajes azul contra rojo, Fede. Oye, pero ¿qué, qué estamos viendo? ¿Van a ser equipo? ¿Van a enfrentarse? Eh, ¿Qué estamos viendo? Y tenemos a Gamercita con el Corona United. Me confirma la producción. Y cohetes, el buen Mau Huerto. Veremos lo que traen estos dos videojugadores. Fede, y arranca... La gran final rumbo a Qatar 2022 en réplica Les prepararemos muchas, pero muchas sorpresas. Así que estén al pendiente y estamos listos para este duelo. En el Oye. juego que se nos olvidó presentar, Mario Strikers. Sí, ¿no? Y vemos que hay eh, casa llena. Desde temprano vimos a la gente que estaba formada y los honguitos madrugaron, uh -huh. acapararon los boletos y como siempre una pena que haya reventa, ¿no? La gente está fuera de, del estadio, por ahí unos honguitos también ahí se están manifestando, oye, yo no tengo boletos, ¿Sí? pero yo tengo un tío que agarró esos honguitos y estaba como prendiéndoles fuego, no sé para qué, estaba como poniéndoselos en la boca. Tenía actitud rara, ¿no? Muy pero, extraño, sí, pero. Pasado. Aquí tenemos mira, ya, no, mira, ya empieza, oye, las acciones empezaron con todo y como que se estaban en, enfrascando, y mira luego luego un remate eh, de la gamercita que está agarrando el balón y parece que está ahí retrocediendo, se ya se burló a un honguito de Mauricio, tiene otro remate y mira, Mauricio aguantando. Se ve que no trae idea de juego. Vamos a ver si puede meter un gol. Tenemos al sí. muerto de contra réplica haciendo el disparo. Sin embargo, acaba saliendo. Bien, la defensa lleva el balón a medio terreno. Intentaba un champiñón que lo vemos como dopado. Buscar a su rival el Chayga y hace el disparo. Sin embargo, bien la recuperación. Ahora sí tiene la oportunidad. Gamer Mau huerto. Sin embargo, gamercita. Sí, estamos hablando es de la jerarquía. Terren. Es que estamos hablando la jerarquía. Mira, se le nota tranquila. Eh, no sé si podemos ver ahí las imágenes, pero yo creo que Gamercita ahorita está ignorándonos. Ajá. Como, como todas las mujeres. Desde temprana edad estamos este, viendo estas actitudes. Y además, bueno, pues cuando eres bueno en los videojuegos, creo que puedes. Bueno, bueno aquí bueno, tenemos sí. el gol de Mauhuerto. Huerto. Eh, no hables ni para bien ni para mal, porque te dan la contra. ¿no? Sí, no, claro. y es lo que siempre pasa en las condiciones de fútbol. Le está echando porras a uno y se termina decepcionando. Creo que eso es como normal, En ¿no? las transmisiones de fútbol y ahí estamos viendo qué potente disparo de Mauricio Huerto, de Mario Bros. Ah no, de Luisi, ¿no? Totalmente, me parece que si sí, es Mario, mi buen Federico Reyes, pero ya tiene la ventaja al momento. Mau Huerto, que parece que Mau ya se puso a jugar, ya dejó su luchita por ahí. Romántica, sin embargo, sí, y en el disparo de parte de esta mujer, se siento como en supercampeones, Mira. la eleva, ¿Sí? canta. Todavía hasta le está dando tiempo de cantar y ¿Sí? como esta, can esta canción de... de, de vale? ah, ¿no, hombre! Gran interpretación no. del máster Federico Reyes y aquí tenemos que la está parando y se nota... Que el Ay, buen Mauer tiene mucho tiempo. Sí, yo. no, este que Mauricio las para todas. aquí estamos viendo y. Mira. Yo me enteré por ahí de varias cosas extrañas y tenemos el segundo gol. Sí, el segundo gol. Increíble lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo un astecazo, pero ¿cómo le podrías llamar aquí? De... Estoy diciéndoles que la verdad este gol fue de más huerto, me siento muy deprimido, no quiero ponerle ánimo a lo que no, está pasando. No, la verdad es es que... como cuando México pierde sí, contra Estados Unidos. Es que es como el Aztecaso, o sea, tú vienes eh, a apoyar a, a tu máximo ídolo. Y... Oye, tampoco, y... ¿tampoco no, le digas que no. se llama huerto como el Aztecaso. Que, o sea, no, no, no, el, el Aztecaso, de... no, para empezar, el, el ser Aztecas es un orgullo para mí. Exactamente. Y, y mira, las reacciones las vemos muy concentrados, pero bueno... El marcador indicó otra cosa Y no, pues yo me refiero a las que pasa Ese hecho histórico, ¿no? El también en, en Brasil, no recuerdo cómo se llama Maracanazo, Maracanazo. De... Eh, Creo que la gamersita venía como amplia favorita Y ahorita, bueno, nos estamos llevando El disparo presa. de parte de Mau Huerto Pero acaba parando bien el portero gamersita Viene Shy Guy por el medio terreno En el círculo del terreno de juego no, Disparo, fin no, nada Oye, yo creo que, <ríe> que no es muy de muerto, yo creo, pero... Tenemos al muerto de contrarreplica, al buen Mau Huerto. Que podamos ver la comparación de tamaños y la de calidad, ¿no? Sí, o sea. no, o sea, es que es calidad, no cantidad. Entonces, este, pues vamos a ver, eh, eh, creo que hay todavía buen tiempo. Creo que hay buen tiempo para que la gamercita, A ver, vamos a ver esta acción, a ver si logran eh, detener... Eh, eh, este potente tiro de tornado es, y mira bien. ya vemos ahí que quién sabe qué habrá metido Luigi porque está medio raro pero bueno a ver vamos a ver si la tortuga lo logra detener y mira está aguantando, está aguantando, está aguantando, apétalo Gamercita por favor no las decepciones ahí aguantó. No, no, no, no pedí, la aguantó, no la te pedí Gamercita por favor, no, no, por favor Gamercita la verdad yo no pienso agarrar este gol este, Yo soy amplio favorito a la Y vemos América? la rivalidad en inc ¿Sí? incendiar Porque hay que decirlo amigos sí. que tanto Mau Huerto Como la Gamercita tienen una rivalidad añeja sí, sí, sí. Entonces sí. vemos ahí que siente el coraje Y esto es peor que cuando eliminaron sí, A la pues, América sí, no, no hablar, y de, de verdad yo vengo un poco de de, no, no me recordaba de lo del América Y luego ver a la Gamercita En, el, en el patrón de los videojuegos no, de verdad, yo creo que de aquí. Por ahí la... dicen que es la que firma los cheques de Campex. Sí, no, es la, la, mera, la mera buena de aquí, la que el, el pieza, pero mira, pues creo que siempre hay una primera vez cuando un hilo lo cae. Yo creo que esto es para admirar porque de aquí se va, va a resurgir como el ave Fénix Totalmente. de las cenizas y bueno, la próxima vez que nos acompañe en la Bienercita, vamos a poder ver Oye, qué lección y, le da. Y Fede, a ¿qué Mauricio te parece huerto. si tú retas a Mau Huerto? sabemos que ha venido una rivalidad, has perdido distintos juegos, has ganado, demuéstrale que tú eres el hombre que va a parar a este más huerto que me parece que en lugar de trabajar se pone a jugar más, está haciendo sí, cosas que ¿no? no Sí, ¿no? Y... y... Y parece que ahí hay como un invicto que yo creo que el, el la producción, el productor, el buen Osvaldo Nascimento, está medio colorido está también a favor, es increíble que... Son números también sí, manipulados, sí, ¿no? Son, como Pelé. Son, sí, Pelé? o sea, saca las estadísticas a su conveniencia. Me, me parece increíble que no esté apoyando a la guinecita cuando es la anfitriona de este programa y esté dándole espaldadazo, bueno. Hola. A, qué, qué decepción, pero ahí estamos viendo, ojalá la guinecita pueda meter un gol. Y reponerse y parece que no, no lo metió Pero bueno pues Aquí viene nueva cuenta en el medio terreno Viene el disparo, intento bueno de la gamersita Sin embargo Mau Huerto sale, sale jugando Intenta tocar, se la robaban por ahí Sin embargo buena combinación de Mira, parte que... de esos hongos que se metieron A Mira, ellos mismos ahí pasó. son caníbales sí, Son caníbales, sí, porque ya hasta se desperdió el balón Lo dejaron ahí suelto parece Ya que les dio la ahí. pálida ¡Ya les dio la pálida! De sí, nuevo ya. aquí, de controlando. Ya, eh, Igual eh, que eh, los americanistas, ¿eh? Peleando y no jugando. No, bueno, es que eh, yo creo que tu comentario es muy desafortunado, porque el América creo que es un gran equipo a nivel internacional. Oye, ¿y siguen eh, vivos en el torneo? ¿Cómo pues mira, les ven? Es que como nosotros somos exportadores de la selección mexicana, pues no nos podríamos desgastar en una final para apoyar a la selección mexicana. Pero mire, estamos viendo ya Game que Mercedes Mercedes Mercedes es eh, por ahí tiene para un pase a la señorita que está ahí, parecen fuera de lugar y mira el honguito le está pegando. ¡Shy ¡Hola! guy! Oye, ya están sacando esos poderes honguescos. Honguescos, no, sí. pero este es un Shy Guy, famoso personaje de Mario y viene el disparo, cabezazo. Sí, mira, por favor, gamersitas, una no, pido por favor. No sé por qué tienes tanta sí. práctica con esas manos, pero tienes mucho tiempo, Lili. Sí. Mira. 3, ah, 2 pues, Oye, es la remontada histórica que hemos no estado viniendo eh, Pidiendo a toda la gente que esté atenta Y a lo mejor ya hay una remontada, no sé A lo mejor penales, tiempos extras Pero mira, Gamercita eh, Parece que va remontando, va sola eh, Una te pedí, Gamercita, por favor ay, Cerca ay. se queda la Gamercita Bueno ¿Y Mira, los? este Fede, Va a retarlo, sí, va a sí, retarlo Mauricio, Eres eh, mi hombre. esta va por la Gamercita La verdad yo ya tengo una rivalidad. Pero vámonos a un corte feo. Sí, rápido, ya, ya, ya, porque yo ya quiero salir y demostrarle de qué estoy hecho. Ah, caray, ¿te parece bien? Ah, caray, pues vamos a un corte de estos es match y volvemos en un momento con más de Mario Strikers, con más de la gamercita, la gamer más chiquita de los videojuegos. Y en un momento estaremos aquí en ContraRéplica TV. Ya regresamos. Si lo tuyo es la música. Las bandas emergentes Aquí en Conexión nosotros creemos que los artistas emergentes independientes son sumamente importantes para la escena musical Los festivales y los conciertos Bueno amigos de Control chica, estamos aquí con nuestro tercer grupo el día de hoy No te puedes perder de En Conexión, un programa para todos los amantes de la música El día de hoy estamos de gala porque estamos en el estreno, en el release party de la canción ...todos los miércoles a las 7.30 de la noche a través de Contrarreplica TV... ...múltiples contenidos para todas las edades. En el país hay más de 24.600 mujeres desaparecidas. No te pierdas de toda la información los hechos y las declaraciones más importantes que suceden diariamente. Entérate de todas las noticias más relevantes de México y el mundo en un solo lugar. Noticias en breve a las 3 con Renata Puente. Y el caso de ciberespionaje que agita la política española desde hace semanas adquirió este lunes una nueva dimensión. Entérate de la información más destacada del día de una manera clara y breve. Los nuevos casos han ido bajando en las últimas cuatro semanas. Recientemente Francia abatió 16 millones de aves de corral, una cifra récord en su territorio. Lunes a viernes 3 de la tarde solo por las redes de Contrarreplica.mx. Periodismo de investigación. ¿Qué tal amigos de Match? Ya estamos de vuelta sí. después de su derrota con Gamercita, sí. la gamer sí, más pequeña de los ¿Cómo estás, Gamercita? Bien. ¿Qué piensas sobre este partido? ¿Qué dirías sobre tu rival Mau Huerto? Pues que me quiero vengar. ¿Por qué? O sea, platícanos qué pasó en el juego, me ¿no? Queremos saber. Pues porque me gana. ¿Te gana, no? Sí. Bueno, a todos les ha ganado, a varios amigos por ahí también. Ah, sí. ¿Qué te digo? ¿Qué opinas sobre esto? Pues. ¿A Fede sí. le ha ganado también? Pues, sí. No? Solo Víctor uh -huh. le ha ganado. Solamente Víctor Landeros, sí. un también un competidor de aquí, de Match, le ha ganado. Sí. Y sobre todo, te tengo que decir algo, inmersita no sé si viste, pero Federico, el que estaba conmigo, Federico Reyes, el, el conductor, eh, platicábamos justamente que, que vimos, ahorita me comunica la producción, que vimos que Mau Huerto en el promo de Laura Rubio estaba babeando. ¿Tú cómo lo viste? ¿Tú lo viste también, no? No, no lo vi. No, pues qué bueno, porque iba a ser algo deplorable, Gamercita, ¿qué te puedo decir? Pero qué bueno que estamos aquí a continuación, ya vamos a tener el partido y tenemos la reta entre Federico, el que estaba aquí, estaba muy enojado, sí. Gamercita, porque dijo, ¿cómo le gana a sí. nuestra ídola, la patrona de Contrarreplica? Sí. ¿Qué nos dice sobre eso? Pues de que Fede le gane a Mao. ¿Tú puedes, Fede? Ya escuchaste que sí. el apoyo es recíproco. ¿Eh? Ojo sí. con eso, ¿eh? Y aquí tenemos ya el inicio del juego. Vamos a tener el duelo entre Federico Reyes y Mau Huerto. Un gran duelo que nos espera hoy aquí en Match en Mario Strikers. ¿Qué nos puedes decir sobre este juego? Tú que eres muy adentrada en este mundo de los videojuegos. Pues yo este, soy del otro equipo y siempre les gano. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué qué es lo que más te gusta de Mario Strikers? Plática a la gente para que pues se anime de a jugarlo. Los, los hiper strikes. ¿Esos qué son? Explícale a la gente. Este, ahí te dan un poder especial y ahí. Y si lo haces todo perfecto, pues te dan por dos de gol. ¿En serio, Gamercita? Sí. Pues ya lo tienen amigos para que sepan que tenemos los hipertiros. Ahorita nos vas platicando, me dices cuando sea sí. un hipertiro, todo esto. Y aquí lo vamos a estar viendo en Match. Me siento orgulloso, feliz de cumplir el sueño de narrar con la Gamercita un personaje de los videojuegos y una gran gamer. Sí. ¿Qué opinas, Muy Bien. Muy bien, muy bien, mandándome a, a, a otro lado. Pero continuamos aquí con Mario Strikers. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué ventaja ofrece Mario sobre otros personajes, Gamersita? Pues es que algunos otros hacen otros Super Strike. Uh -huh. Y en cuanto a velocidad, en cuanto a poder, todo, ¿cuál es tu sí. equipo favorito? Pues a mí el otro. Pero ¿como cuáles escoges? Es eh, que es el del negro. Ah, ¿como Bowser? ¿A sí. cuáles escoges? ¿A sí. cuáles jugadores? ¿Cuáles personajes? Yo, pues yo a veces siempre a los TOTS, todo un ejército. ¿Todos mismos iguales? Sí. Ah, los todos, ok. Los honguitos que hablábamos. Todos se pueden Perfecto, y son rápidos, son veloces en los juegos de Mario por lo regular, gamersita sí. Y, ¿no sientes que Fede se parece un poco a Mario? A Mario el personaje, así es como sí. chaparrito eh, con sí. su fello facial, ¿no? Sí Sería el Mario mexicano, ¿no? ¡Ah! El equipo de Fede es inclusivo porque tiene mujeres, hombres y un transvesti que es Fede No, no es cierto <risa> Y aquí tenemos la continuación de este partido. Oh. El Espinoso. Es Fede, ¿no? Eh, sí. ¿Sabes qué sí le dicen? Sí. Es Fede. Por su barba, el Espinoso. Sí. Es Espinoso de su barba, gamercita. gamersita. ¿Qué opinas de Fede? ¿Te cae bien, te cae mal? Sí, me cae bien. Sí, ¿por qué? Sí, es porque... Ay, no sé. ¿Y Mau? Es de porque él siempre gana. ¿Te cae mal? Eh, sí. Ah, porque muy bien. Yo también creo lo mismo. Ni modo Mau, acabas de meterte en problemas con la patrona de contrarréplica. adiós, ella firma los cheques, ella firma los viajes a Dubai y ya tendremos el inicio El espinoso que es Fede con su gran barba se va a enfrentar a Mau Huerto, que ya los veo que por ahí se andan toqueteando, hablando, creo que eso ya no está bien gamersita, ¿no? Sí ¿O tú qué opinas sobre la violencia en Mario Striker? Sí, la violencia, la traición la traición, hermano, ¿eh? La traición, diles, diles. La diles, traición, quieres. hermano. Y aquí tenemos el inicio. Bien aquí, bien mal Huerto Super Strike, ¿o cómo dices que se llama? ¿Hyper Strike? Sí, Hyper sí, Strike. Y de nuevo continúa Fede Reyes. Feder, el... ya. Este equipo ya que casi, viene compuesto ya. de tantos jugadores y ya casi, gamersita. Y es que no sé por qué me ponen a los tercios. Eso no debe valer. Sí, no, no debería de valer. Y aquí vemos también a dos bosses en este equipo. Espinosos estos dos. Jugadores, intentaba disparar, sin embargo, bien sale. El, el arquero de más no le permite ir de cerca a matar. Totalmente. Vamos, Fede Reyes. Fede, ven. Haz algo, Fede. Viene el disparo Uy. de nuevo atajada. <risa> Una te pedí, Fede, pero no estás haciendo nada, por favor. Ahí viene Hola. el intento disparar. Ah, de disparo. Es para... para, para, para. Ay, se olvidó. Oye, ¿y qué dirías sobre Mau Huerto, eh? O sea, ¿qué opinas de su nivel de juego? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Tuvo suerte? Cuéntanos. Pues te tiene un poco de suerte. ¿Por qué? Porque a veces si nos anota gol. Uy, les ganaron el strike Sí, eh, cerca estuvo por ahí. Vemos ahí la tajada por parte del equipo morado, comandado por el gran Fede Reyes. Sin embargo, más Mire, con la A es para anotar gol. Sí, eh, Fede, con la A es para anotar gol. Gran consejo, la gamercita, sí. la gamer más pequeña. Y de la cual tienen que hacerse fans Platícale a la gente La es para aventar los objetos Platícale a la gente, gamercita un poco de qué otros juegos te gusta streamear Qué es lo que más haces, platícale Pues a veces Mario Party y otros juegos ¿Qué otros? ¿Tumble Guys? Por ahí escuché sí, es también Tumble Guys que por cierto, vamos a jugar también, ¿no? Y le daré una patada a este Mau Ya lo sabes Mau aguas porque ya tienes eh, la amenaza. Yo creo que esta amenaza sí pesa y pesa duro, así que seguramente Yo lo estaré la. estaré esperando en la meta y toma puñetas, soy patada. Toma puñetas. ¿Ya escuchaste? Toma puñetas. Así dice la gamercita. Viene el disparo de parte de Feder Reyes. Por fin una, el equipo inclusivo. Ya. Pero ah, se sí. queda tirado. Federico. Acaba mandando el balón hacia el frente. Bien toca usa el equipo usa la ¡Usa la, la A! ¡Usa la A! ¡Usa la A! ¡Usa la A! ¡Que la uses, Fede! ¡Usa! ¡Viene el no, disparo! Intento tiene que de ser rara cuenta. Mucho. ¡Ahora sí ah, tenemos sí. el gol de Fede sí. Reyes! ¡Glítalo, gamercita! ¡Sí, toma eso, va ¡Ya lo sabes, Mau, toma eso! Tantas te pedí una, Fede, desgraciado. Y por fin nos demuestras que tienes algo de calidad, gamer. Aquí vemos a Fede que está. ¡Fede atacando. con la A Rápido antes de que se acabe el strike! ¿Ya lo escuchaste, Fede? Con la A Rápido, un gran consejo de gamer. El game se está pagando. Totalmente. Ya se Aquí viene de nueva cuenta. Usa la X el para lanzar los objetos. Por Ma Huerto. Sin embargo, el equipo espinoso sigue esperando robarle el balón a Mau Huerto, que después pues, del promo de Lara, Laura Rubio ya no fue nada igual. ¿Sí? Después de que lo vimos la semana pasada, también algo confundido, como muy apenado. Así como en algunas caricaturas, como en La Espada en la Piedra, cuando sale la sí. ardilla con sí, otra ardilla o sea, mujer y un ardillo A veces río así con el de la ardilla. ¿Como la ardilla? Ríenos, sí, decíanos. Que quería el grillo. Como el gri Justamente, que, buena película, así sí sabe bien Gamercita. Que sí, sí, que quería el grillo. Cultura. ¿Y te acuerdas de cuando están las ardillas ligando? Sí. ¿Te acuerdas cómo están no, apenadas y sé. todo? ¡Falló! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno la falla de parte de Mau Huerto! ¡Viene Fede, el intento por el ¡Fede, apriétale con la! Fede, tiro con la... De tiro, todo el tiempo! Y aquí viene bien el tiro tornado que acaba siendo detenido. Tiene que meterle Federico mucho Punch. Casi. Acaba siendo el partido cerca de meter el gol, Mau Huerto. Esto Lilo? ya se está poniendo Loco... bueno. Cuando no está el naranja o el azul, sí, este, no vale el gol De nuevo a la tajada, muy bien, grandes consejos y comentarios de Gamercita Les recordamos que pueden seguirla en su canal y todo su contenido Platícales ¿cuáles son tus redes, eh, Gamercita? De este, Facebook, Instagram, YouTube, y TikTok ¿Y cómo, cómo te pueden encontrar? Este, este, este, Facebook, la Gamercita ¡Ay, es que se me olvidó! Gamercita TV me parece en Instagram, sí. ¿no? Si no mal recuerdo, sí. producción y aquí tenemos luego una jugada. Está solo contra el portero. Igual que yo ayer en la Liga de Medios no llega corriendo. Hay que meterle más punch. Ahí les encargo. Usa la X para lanzarle tenemos, los objetos. Y tenemos a, a Roba la Gamercita, como aparece en todas las redes sociales. Sí. Para que sigan a esta gamer que seguramente va a llegar muy lejos. Y seguramente y si ya tiene... tiene esas gotas sufriendo significa que... Desde lo hiciste cansar cuando corre Oye, gran análisis eh, Gamercita la siento... R, le todo el tiempo y él se cansa Totalmente, aquí tenemos el análisis Muy puntual casi, de Gamercita, Casi, casi hizo la Gamercita. Aquí viene de nueva cuenta El mismo Feder Reyes, Espinoso No sé qué trae Espinoso, Fede Reyes Pero tengo miedo Ahora. a preguntar Y aquí viene de nueva cuenta, Mahuerto Alarga el valor, no intenta correr. centrarla ¡No! Y el balón acaba llegando. Está en estado de gracia. Huerto no puede tener una oportunidad. Sin embargo, Fede Reyes muy atento. Ya, ya acaba. Va a Parece que Fede va a ganar. Y parece que va a ser la victoria. Estamos a punto de que acabe. 10 segundos de la gloria. 14, 15 segundos de la gloria separan a ya, Federico Reyes. ¡Ya rey, rey, se acaba el tiempo! Sí. 6, ¿Sí? 5, 4... 3, 2, 1 y tenemos la victoria por fin. Para Federico sí. Reyes el Espinoso. Por fin, fin, Fede. Al Siempre fin. creímos en ti, Fede. Sí. ¿Qué les dices? ¿Qué le dices a Fede? Felicítalo, gamersita! Felicidades, ahora sí se vengo. Ahora sí se puso. Dile algo, hermano, dile algo que lo ofenda. Dile algo. Pues eres un señorito. Ah, ah, ah. ¿Cómo, cómo, cómo? Es que le, así le llamo a un suscriptor mío en YouTube. Así que ya lo sabes, Magward. Así que, así. La verdad es que me siento muy afortunado por, quiero dedicar esta victoria a todos mis fans. Muchas gracias a los Fede Lovers por, <risa> por escucharme, por verme triunfar aquí en el más alto de Match. Y bueno, pues eh, ya que estoy en estado de gracia quiero retar a la Gamercita. Es un reto abierto. Gamercita, yo sé que tú me estás viendo, que me estás escuchando. Te invito a que salgas aquí afuera. ¿Y aquí por qué no te tramas? Eh, Aguas, quiero... eh. Aguas, gamercita, tienes un reto contra Federico Reyes. Se te volvió bandera. Me sentí como en la lucha libre cuando hay un promo y alguien está atacando a alguien. ¿Qué puedes decir de esto? Pues es que no quiero que Fede me rete. ¿Qué dice que no quiere pelear con Fede? Pues solo ¿Que no quiere hablarte, Mau. Fede? Pues solo contra Mao. Esta reacción es muy común contra Fede, pero. Es pues una rivalidad grande contra Mau. Vamos a un corte y volvemos con Match en un momento y se vienen más momentos interesantes aquí solamente en réplica TV y en Match. Las bandas legendarias. Vámonos directamente. Con Big Javi hasta el norte. A nuestros amigos de Airbag. Se llama La Monkey Bar. Y los cantantes que dejaron huella. Son los Caifanes. Mariano de los Babasónicos tenemos una entrevista con Leonardo de los Santos. Las noticias más interesantes del mundo del rock. En el programa con toda la actitud. Pollo Rock a la... Conoce a un conductor único en su género. Que te mostrará los secretos más interesantes de los... Te platico que ten, teníamos esa inquietud de hacer esta, esta versión más... Más... Ponchada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 Entérate de los detalles. ¿Quiénes avanzan en el repechaje a la Liguilla? La acción. Mario Pate, Mario. Y esas jugadas que te perdiste el fin de semana en voz de los expertos en la materia. un cero, señores, tampoco es que le hayan puesto <risas> una goliza de 41 contraataque deportivo, un programa donde analizaremos los encuentros.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 ¿Qué tal, amigos de Match? Y ya estamos de vuelta con Mau Huerto, odiado por la gamercita odiado por Fede, odiado por sus amigos después de que le quita las novias. ¿Quién, ¿quién no te odia? Dinos, Mau Huerto. La consecuencia de ser una estrella. ¡Ay! La consecuencia de tener talento. Mau, venías invicto. Las cosas bien, de ser guapo, millonario, gran jugador. Venías invicto, Mau, y acabas ¿Qué? de perder contra Fede. ¿Qué puedes decirnos? Pues, ¿qué te digo? Perdí contra una persona ahí que, que traigo rivalidad ahí... Que me quiso bajar una novia. Oh. El Chapulín mayor, el Federico. Oh. Right. Pero, ¿sabes que es lo peor? De que ¿Qué? me quiso bajar una novia y como no le hicieron caso, se fue ahí con Jaylin. Saludos, Yailin. Fede te anda buscando ahí para wow. que Fuertes declaraciones. Creo que los dos están en el mismo equipo. Felicitaciones. No, no, ella no me la quiso bajar porque ¿No? yo no tengo nada que ver con ella. Pero ahí Fede... Eh, ah, y han... nos, a, nos acaba de confesar eh, la producción que tenemos una modalidad especial. Resulta que la gamercita y Fede van a jugar juntos. ¿Y okay. qué nos puede decir? nos Estabas comentando entonces sobre Fede, pero también hay rivalidad con la gamercita pláticanos. Ella tiene contra mí porque yo no. O sea, yo veo odio, ¿eh? Yo veo odio, yo veo yo, juego entre sus miradas. Yo, yo todo bien, todo bien, juego para divertirme y ya es todo. <risa> Todos te oigan Fede, o sea, ¿qué pasa? O sea, Las consecuencias de ser talentoso, amigo. Mau, digo, perdóname. Y es el, el talento. de ti, yo. es parte del éxito. ¡Oh, qué! Okay. <risa> Buen mensaje, amigos, ya lo saben, pongan atención. Oye, ¿y tienes algún canal de motivación o algo? Porque son buenos consejos, eh, Mau? No, yo solito me surgen así de, de la inspiración, ah, de lo que siento en el momento. Muy bien, muy bien. Y dice, dice por ahí, Fede, que si tú solito te motivas... <risa> ¿De bueno, qué forma? Pues no sé. Él se motiva con personas que mejor ya ni mencionamos. ¡Ah, Caracas. Ya, ya caraca. ni mencionamos nombres, amigos. ¡Ah, caracas, Venezuela! Sí, sí. Pero ya estamos listos para el partido, ahora sí. Después de todo lo sucedido afuera en contrarreplica, tenemos ya listo al equipo rojo que está liderado. ¿Por quién, Osvaldo? Creo que el rojo es la computadora. Es la es computadora. Son el corona, United... Y espero que no tengan nombre por cierta cosa que nos pasó dos años a todos. Pero por el otro lado tenemos... ¿Y por qué no quiso jugar Fede de rival? Dice Fede que el enemigo de tu amigo es tu amigo y como no entiendo bien esa frase Ni siquiera le entienda, amigo. Imagínate. Imagínate. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Están haciendo una alianza, eh, dice que te esperan afuera y entre los a dos. Para los dos, para los dos tengo. Que, que entre los dos y si la gamersita se sube a los hombros de Fede, te llega a la altura, eh. Para los dos trae algo, amigo. Para los ah, dos. caray, gamersita, esto es un reto, eh. Yo digo que patada a <risa> la espinilla o algo. Y ya vemos a los dos unidos. Dice que cuando salga va a destruir tu coche. <risa> le va a peor al de él, le va a peor al de él. El de él es pura laminita ahí, ¡Oh! La ah, caray. Él sabrá, él sabrá. Él sabrá qué le pasa. Pero tenemos ahora sí la salida como tal de ambos equipos. Viene el Corona, sin embargo, por el otro lado. El rival, viene fácil. Rival, no son la Compu son los rojos, rompo, amigos. Y vamos a ver si Fede y la gamersita se pueden unir. Intento de disparo, <risa> sin embargo, acaba siendo recuperado. Ahora sí, los, el equipo rojo acaba haciendo el disparo. Buen intento de nuevo en la portería. Continúa. Aquí la esperanza es que inversita porque Fede no sabe ni dónde está el balón. ¿Fede no sabe sucedido, dónde está el balón? Claro. Fede eh. no sabe ni cómo se llama. Hoy, Fede, que dónde traes guardado el balón? Hoy, Fede, que dónde traes guardado el balón? ¡Bien, máquina! ¡Bien, tapoño! FC acá! Yo con iniciando. la máquina, yo con la máquina. La máquina del Cruz Y con la máquina del videojuego. ¿Eh? Para que pierdan ellos, ni contra la máquina pueden, chavo Aquí en nueva cuenta la Mira, máquina ahí va, ahí va la máquina, sencillo No hay necesidad de yo ahí Cansarme, no, hay que la máquina Haga su chamba Aquí en nueva cuenta el balón la manda hacia la parte Media, media cancha Recupera bien Bowser, hace la vuelta De nueva cuenta El intento construyen Gamercita Intentaba disparar, sin embargo Acaba siendo recuperada Por el equipo rojo que ya lleva la ventaja Ya acaba siendo Ahí va el gol, ahí va el gol no, esa sí, no la saca, ni, perfecto. Ni, Ochoa, ni Acevedo saca esa. Sí, Tiro perfecto, no la saca. Ochoa saca. no saca nada también, no ha huerto. Corona. El corona es, Corona. Uh... <ríe> Me parece más Camilo Vargas. ¿Quién, quién es su portero de contra Contrarreplica United? Alejandro Gadarde, que sí, le mandamos eh. un saludo al buen Alex. Y sí la sacó. Esta la acaba deteniendo bien la gamersita. Me parece que fue más mérito la gamersita. ¿Qué de Federico? ¿Tú qué opinas, Mau? Ahí, ahí va. Está jugando mejor la máquina, sencillo. La, el equipo azul de Corona no, no llega ni siquiera a pasar. La gamersista y la Fede no se entienden también en este se están momento. Peleando entre ellos, creo. No hacen pases. Y será que aquí teníamos el intento. Sin embargo, acaba. Recuperando bien, ahora viene la máquina. Bien, Yoshi se la pasa a Shai Guy. Shai Guy la abre hacia un Todd. Tot que tiene velocidad, se la regresa a Guy Uy, Disparo. Man, cerca, ága, buena tajada. Hágala, hágala. Hágala, papi. Hágala. Y aquí tenemos de nueva cuenta. Bien, moviendo el balón va, en el solo, centro del cancho. Solo, bien, el Todd. Con firma, más colocación que potencia. Sin embargo, este portero tiene más habilidad que Alejandro Golarde, galarde, portero del Ríplica United. Ya me Fede, siento como Víctor Landuros. Ya salgo, ya hasta parece que estás trabajando, no haces nada. Viene después del disparo de parte de Fede. Cerca, Fede. Eso ya está personal, ¿eh? yo ya no me meto en esto, amigos. <risa> Ay, esto hay, caído, de caído, la pa Intento de disparo del mono. Se mete bien a su barril, el hijo de Donkey Kong. Bien con la cola le va a dar. Changoleón, yo le diría. Buen golpe, changolonazo. Changoleón. ahí, gol. Y vale por dos. Entrando. Cuando hay es gol especial, creo que vale por dos, producción, por eso. 3-0. O sea, ¿sí has jugado este juego? No, no pues apenas ahorita con la gamersita y, ah, la vez pasada, y la vez pasada. Ya se me hacía extraño que no había contado dos goles hace un momento. Y parece que ni Fede ni la gamersita <risa> están en Fede corre contra la pared. Fede corre <risa> con, no. Fede, eh. Aguas, ya te están. Viene aquí el intento de disparo, recupera bien el toast. Vamos en ofensiva, venía el creativo Toad, sin embargo, recupera nueva cuenta el Chango Marango. Viene por, el, viene por la banda, van al centro y le están dando mucho toque, pero no avanza nada. No es productivo el pase, mira. Y van para atrás, y va para atrás. Hasta en el América, déjame decirte, ¿eh? o el Toluca después de lo que pasó. Ayer 5-1, fallaron un penal de último minuto. Y tú crees que sí remonte. Ah, no, complicadísimo. Vamos a Pachuca a festejar ya. ¡Oh! <risa> Tierra donde surgió también la En tu cara, América. Federico Reyes, en tu cara. Eso eso duele, Fede, ¿eh? aguas, ¿eh? Pero aguas también tú, Mau, porque te vas a meter en problemas con la gamercita. Y la gamercita es la que firma los viajes a Dubai, no, ya, los cheques y nuestros títulos inmobiliarios también. <risa> Ahí viene el... No sé cómo se llama ese amigo. El Shy Guy. El Shy Guy. Justamente. De nueva cuenta recupera bien el Shy Guy. Oh, el Quinto ¿Qué gol. estamos viendo? ¿Al Toluca y o ¿Qué está pasando? ¿Se sé que va a quedar igual? La ¿Estamos pregunta Estamos viendo es... el contrarreplica. Una... <risa> Madre mía, perdimos. Los hombres contra los que jugamos tenían músculos en los músculos. Eran delgados y nosotros... Digamos que el más delgado era yo, amigo, así te lo pongo. <risa> Ustedes son guapos, amigo, no necesitan músculos. Pues no, pero desgraciadamente hacíamos un pique de un metro y ellos ya habían corrido tres. Ahí te encargo, ahí te encargo. <risa> Fede es... es, es... Ahí, ¡Ahí está! Uy. Intento de disparo y parece que Gamercita y Fede no se entienden. ¡Muévela! Es lo que pasa en el contrarreplica oh, Fácil, Nadie ahí va toca. el centro. Fácil, qué centro, buena forma. ¡Valcentro, o sea, Guy intenta! Y este Shy Guy se me hace como Balseca, sobre todo, como Ricardo Balseca, en el, la Liga de Medios, buscando siempre. tronco o... Oh, tronco, me pero mete gol. Tronco, pero mete gol. Ahí siempre está, mira, está ahí. Golando, ¡Gol! Te dije. ¡Valseca, Guy! El Fed está teniendo ahorita seca. un recuerdo de hace una semana con su América. ¡Oh! Oye, ¿y si te, pusiste nervioso, si te pusiste nervioso por el tema de que salió el promo de Lau Rubio o solamente antes no, un rumor No, Fede está inventando porque es celoso, porque ahí tiene intenciones Fede. ¡Ah, hoy, caracas, no. Venezuela! ¡Fuertes declaraciones de ambos conductores. Todo Tranquilo. Dice si es que todo se las repitan y que yo repito duro a quienes <risa> no cuenta. En, sí, <risa> en su momento sí alcancé a <risa> En su momento, y aquí venía de nuevo el tiro con mucho amor. ¡Para la! Bien, qué buena forma. Como, de detenero, como jurado ¿verdad? en el Cruz Azul. ¡Ah, papá. caray! 6-2. Autogol. Entró. Los humillaron tanto que se metieron autogol, ¿eh? <ríe> sí, ya, métela, le digo. Como ah, jurado. Caray. Te dije, como jurado. ¿Sí? ¡Jurado! ¿Estás jurado? No estás contando? No, me de o sea, Veracruz. ¿sí le cruzaste, ah, uy. caray, de Veracruz ya no, ya no existe. Ya existe. Amigo. Apenas Fidel Curry acaba de salir de la cárcel y ¿qué te voy a decir? No existe Bien. como el buen Fede en el... ¿Cómo se llama? El Mario Striker. Oh, Fede, Federico. Debiste jugar con Mario, tal vez Fede acaba siendo atacado con fuertes declaraciones de parte de Mau Huerto. Y este pleito está más duro que el de Adame contra Trejo, ¿eh? Contra el yo creo que se acaba. En general, Adame oh, contra quien sea, bro. Adame contra quien... Contra los puños de los... Ahí demás. Está. Ahí cae el gol, les da golpe Ahí cae el su gol. Cara. Va a caer, va a caer, yo confío. Aquí viene con un huevazo de parte de Yoshi, se saca un huevo. Y ahora sí hace el disparo con la cola. Oh. Rebota un par de ocasiones, pierde uh. la potencia. Y le tiene tienen que, que entrar. Meter tiene todo que el... entrar. No. Esa fue la que ¿eh? Esa fue la Ay, gamersita. Ay, pero se, acabó. Lo se Y tenemos acabó. el fin del partido, 6-2. Y dicen que se van a recuperar en la vuelta, tal vez, igual que el Toluca, pero ah, no lo creo. Algo humillados. Algo humillados. Mejor no hubieran jugado, sí, amigos. Mejor no hubieran jugado, sí, grande, regrésense jugado. a su casa. Pero, con esto tenemos el fin de Match Producción, me parece. Les agradecemos a todos. Vemos la reacción a continuación. De nuestros competidores Esta noche vemos a Fede muy triste La gamercita enojada Ya está sacando por ahí algo de su, de su bolsa Como algo puntiagudo Para ahorita que salga Mau Huerto Y dice que ella no es tu vecino Que ella sí te la va a partir Ella sí se avienta Le pegó a Fede, me parece que Fede, te datiste con la patrona, no hiciste nada Lo siento Fede Aguante, aguante Con esto, ¿algo que quieras decir a Fede, la gamercita Mau Huerto Antes de que lleguemos al final de match? No son pieza no son piezas okay. los chavos Okay? Ya lo saben, amigos. Me gustan por... los viernes de Match porque es convivencia familiar con mi hijo, Federico. ¡Ah, caray, amigos! Y tenemos fuertes declaraciones. Con esto cerramos Match una semana más. Nos vemos a la próxima. Compartan, comenten y también pídanos qué juego les gustaría que estuviéramos aquí. Sabemos que les vamos a traer los mejores juegos solamente por Contrarreplica. Yo soy David Villegas. Estuve en compañía de Mau Huerto, de Federico Reyes y de La Gamercita, que me siento muy feliz de haber estado en con él. ¿Algo también. que decir ya para irnos? Saludos a producción nada más también. Saludos, Saludos a producción. Muchas gracias y nos vemos a la próxima en otro episodio. The Match <fixen>